Busco días mejores. Busco verdadero. Amores. Tengo repleto el sol de sol mil bolsillos Tengo amor y disfruto como un chiquillo Será muy difícil romper tanta ilusión Creo haber superado toda desolación No habrá palos ni piedras Que se opongan a mis ilusiones Mi escudo y mi fuerza siempre Me lo van a dar mis canciones mi escudo y mi fuerza siempre me lo van a dar mis canciones. da da da da, da, da, da, da. Busco un lugar secreto. Busco un lugar lejano, busco días mejores, busco verdaderos amores. Busco un lugar secreto, busco un lugar lejano, busco días mejores, busco verdaderos amores. Conozco un lugar, que nadie lo conoce Está dentro de mí, soy solo el que lo goce A ese lugar, no se puede llegar Está aquí en mi mente, y no para de llamar Ahora el sol salió de mis bolsillos es hora de dar nuestro paseo, hasta el cielo nos está sonriendo, tu corazón y el mío están ardiendo. Tengo repleto el sol de mis bolsillos, tengo amor y disfruto como un chiquillo será muy difícil romper tanta ilusión creo haber superado toda desolación no habrá palos ni piedras que supongan a mis ilusiones mi escudo y mi fuerza siempre me lo dan a dar mis canciones busco un lugar secreto Busco lugar lejano, busco días mejores, busco sí, verdaderos amores. Me gusta. Amores. Sí, me gusta.